Hola amor, espero que estés bien. Gracias por venir a verme. Por allí hay mucho culito apretadito, que lo que quiere es quitarte dinero, arruinarte. Piensa en masturbarte, es mejor. Recuerda, siempre manteniendo control mental y control emocional, para que si te llega un pensamiento depresivo o negativo, lo elimines de una vez. Calmado siempre porque nada es para siempre, y todo va a pasar, no te preocupes. Yo quiero es ver al Tomás, bien animado, agradable, educado y elegante. Quédate tranquilo, porque la verdad la bendición va a llegarte, pero tienes que salir a buscar que se haga realidad el objetivo. Te contaré una historia, hace tiempo había un hombre con problemas económicos, que se mantuvo tres meses orando a toda hora, y pidiéndole a Dios, que le diera el premio de la lotería, y de pronto Dios le contestó, hijo, yo te lo daría, pero si no sales a comprar el boleto, dime, ¿cómo te ayudo? De allí debemos concluir que, tienes que salir a captar tus clientes, tú llegarás y te presentas, dices que estás a la orden y entregas una tarjeta, también hablarás con tus captadores a ver cómo va la captación. Te contaré otra historia, cierta vez Alejandro Magno. Fue con su padre Felipe II, a ver una corrida de caballos, pero había un caballo a quien nadie podía montar, el caballo parecía furioso, entonces Alejandro le dijo a Felipe, mira papá voy a amansar a ese caballo y verás cómo lo monto tranquilo. Entonces, Alejandro fue hacia el caballo, le acarició el lomo, le agarró la cabeza con calma y se la acarició, diciéndole, caballo, no veas para atrás, no tengas miedo, yo te voy a instruir para que vayas por buen camino y tranquilo. El caballo confió y obedeció, y Alejandro logró amansarlo, montarlo, y todos quedaron emocionados por la hazaña que había logrado, todo por hablar con la verdad y transmitir confianza al caballo. Hay que transmitir tranquilidad, para que la gente se sienta agradable, segura, confiada y feliz con nosotros, así ellas puedan seguir la apropiada guía. Ok, para que la magia inmobiliaria se produzca sucede igual, precisamos trabajar la emocionalidad de la gente. Que se sientan animados, positivos, que son las mejores personas, que tienen cualidades únicas y opiniones interesantes, usa expresiones de buena educación, regálales sonrisas y cumplidos, lo más importante es que al final, se sientan encantados por el inmueble, que aunque no habla, uno habla por él. Oye, ¿qué te pareció? Estoy segura, que esta es la opción que combina con usted. Para mí fue un gran placer compartir este momento con usted. Muchas gracias por todo. Hasta luego y cuídese mucho.